Saludos buenas buenas un placer un placer compartir con ustedes en esta Semana Santa 2018 deseándole a todos mucha paz mucha tranquilidad mucha reflexión positiva para todo el pueblo dominicano estamos desde el este de la República Dominicana estamos específicamente en el área de Bayahibe a unos 30 minutos de esta bellísima área estamos más específico, en la playa Dominicus, una playa bellísima donde cientos de turistas eh, se dan cita cada año, estamos en un lugar bellísimo, porque miren estamos aquí en el famoso faro, en el mini faro que se ha construido en este hotel, esta área privada y estamos aquí llevándole todas las imágenes y todas las uh, visuales de este bellísimo lugar gracias a Telenor que nos permite estar aquí reportando para esta super esta super empresa de comunicación eh, muchos, bañistas, muchos bañistas en esta área está estado muy tranquila no ha pasado ningún tipo de accidente eh, de ninguna índole gracias a Dios y esperemos que continúe de esta forma así que reportó para Telenor Emil Peralta desde esta zona este del de país, y Ibe, la playa Dominico. Vamos a darle visuales para que nuestros televidentes disfruten.